¿Qué pasa, mijo? Pásele, pásele, pásele, Aquí vendemos... Tacos, tacos y burritos, güey ¡Simón, güero! ¿Qué va a ordenar? Quiero cinco tacos al pastor Sin tortilla Disculpe, amigo Pero no vendemos ese tipo de tacos Chinga tu madre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver amigo Relájese y dígame qué va a ordenar Quiero burritos, güey sin tortilla. Creo yo que no nos estamos entendiendo. Ah. A ver, ¿qué va a ordenar? Caballo homosexual de las montañas. ¿Qué? A ver, voy a pedir por usted. <coughs> Disculpe, señor taquero. Quiero cinco tacos. ¿Quiere agregar papas a su orden? Serán diez con cincuenta. ¿Qué? Yo soy el que vende los tacos, amigo. Fuck you. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me voy, me voy. Gloria a la Unión Soviética.